Hola, hoy quiero saludarles desde el árbol de nuestro hogar con el mayor sentimiento de amor, de respeto y de consideración para ti. Quizás cuando veas este video ya sea Navidad o sea Nochebuena, pero que tengamos siempre una sonrisa para regalar a los demás en Navidad y todos los días del año. Este año que ha sido lleno de retos, de pruebas difíciles en ocasiones. Pero también un año lleno de aprendizaje, de reflexión, pero sobre todo de aprendizaje. Sí, porque tendemos que aprender a vivir, recordar la importancia de ese mundo mejor que queremos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, también para nuestros compañeros de trabajo. Lo más importante siempre va a ser ese aporte que nosotros queremos ver en el mundo y que nosotros Queremos ser en el mundo. Gracias por las sonrisas, por el cariño, por el amor, sobre todo por el amor. Ese bello sentimiento que este año también ha relucido en nuestros corazones. Sigamos teniendo fe, sigamos amando la vida y por favor sonríe que la vida es bella y tú eres una estrella Feliz Navidad Abrazos familia Los amamos muchísimo